Bueno, pues como digo, eh, la intención de, de, de esta mesa redonda, que como veis, o sea, redonda es alargada, porque no hay sillas suficientes y, y vamos a ir entrando en varias tandas era un poco eh, contarle a la gente de qué habíamos hablado aquí, pero eso ya lo han visto, ya han visto, pero no han visto lo que no han visto, lo que hemos comido, la mesa de expertos, todas esas cosas. Entonces, me da igual quién se vaya lanzando de un lado al otro, o sea, ¿qué habéis palpado en el evento? Que se ha vivido en el evento, <risa> esa por allí. que <risa> le contamos a la gente. Me falta por aquí también a Andy, creo que se ha ido en ese también. No Venga, sé, me mí faltando gente. Venga, a ver. Bueno, me arrancó voluntariamente. Voluntario. Voluntariamente, <risa> pues, <risa> el de tu ponencia era voluntario. Voluntario, voluntario. Hombre, yo lo, lo que he visto es eh, eh, bastante interés por, por parte de los, de los que han venido aquí a vernos hoy eh, por hacer preguntas, no para mucho por por las distintas zonas han, han hecho bastantes preguntas algunas más técnicas otras menos técnicas con problemas varios, a pesar de que no estábamos algunos en la, en la mesa de expertos pues había aprovechado para atracarnos Esperamos eh, que es bueno a mí particularmente sí me gusta y bueno, creo que ha sido una experiencia bastante interesante, tanto para los que hemos venido a soltaros el rollo como para los que había estado ahí aguantando estoicamente y creo que eh, yo al menos he, me queda con alguna cosa muy interesante, me imagino que los que han venido pues igual, ¿no? De todas formas, muchas gracias a todos los que habéis venido, sobre todo por sí. aguantarnos. Y bueno, yo voy lanzando preguntas, tengo aquí micros y quien me dice va saltando. ¿Qué representa un evento de... Pues como el que estamos viviendo hoy en la comunidad de WordPress, el que se celebren estas cosas, el que se permita, aparte de las ponencias, eh, bueno, pues esas sinergias que se establecen, ese networking que se, que se hace con la gente. ¿Quién, tú? Ah, mira aquí, claro, tengo acercado. Para mí, permite, tampoco más en contacto con la realidad, ¿no? con, la, con los problemas que tiene la gente, porque los problemas que a lo mejor tenemos nosotros no son los problemas reales de la gente. ¿no? Mm -hmm. Los problemas son de otro, de otro sentido, no, son de otro tipo. Conocer un poco cómo está la gente usando el software, cómo la gente está usando, a mí siempre me gusta mucho porque saber que tu trabajo está la gente usando lo está, o no lo está usando, qué le pasa, o qué está haciendo con él, pues es una cosa muy interesante siempre. Uh -huh. Y que sirve no es un punto de encuentro de networking activo porque sí que te, te encuentras con gente ¿no? que, que o sea con tus mismas inquietudes o bueno por lo menos o, o complementarias también no desarrollo diseño eh, usuarios en general y todo todo eso también uh -huh. decir, ya que llevamos unos años con WordPress y eso uh -huh. haciendo eventos y tal que al principio la gente era un poco más cortada obviamente yo he visto una evolución con el tiempo y la gente ya se atreve más a preguntar aunque sepa más o menos se atreve más con esto es que hay que preguntar siempre, hay que andar preguntando Porque todos preguntando, no, sí, o sea, sí. es, como, es como aprendemos Y bueno, en la, en la barra de expertos creo que han preguntado mucho No sé qué o sea, de quién quiere en la barra de expertos O sea, Bernad por ejemplo Que has estado... Ah, voy <risa> a tener dos micros en el ese Cuéntanos un poco, o sea, cómo lo has visto tú la, Porque tú en otras webcams que has ido En otros Wordpress Day, eh, Metas también Has visto barras de expertos y todo O sea, cuéntanos un poco cómo lo has vivido aquí ¿Qué has visto? Sí, no, está todo o sea yo creo que la, la palabra clave en todo esto es la comunidad y en esto estamos o sea, tanto si estás trabajando desde casa o desde tu oficina y tal tienes oportunidad de trabajar con wordpress pero cuando llegas aquí en un sitio así ves los profesionales que hay detrás de los plugins de los temas de algunas agencias y es súper importante entonces tener la ocasión de poder contactar con ellos ya sea con aquí en las charlas o con vara de expertos creo que es súper importante incluso yo estando en la barra de expertos he estado consultando a otros expertos para saber su opinión o sea, creo que es súper gratificante y podemos aprender un montón todos nosotros y bueno, han venido consultas muy interesantes gente que conocía ciertos temas, tenía consultas de otros es, creo que es una oportunidad muy buena asistir a estos eventos tan solo para ponerte en contacto con gente que puede de forma totalmente gratuita o lo que sea contrastar, hablar, resolver dudas, darte ideas yo creo que es una gran oportunidad o sea, bueno, hoy, hoy se ha constatado entonces aquello que nos contaste en el especial Hangout que hicimos eh, para anunciar ¿no? de, que estábamos preparando el WordPress Day que dijiste, bueno, sí, sí, que pregunten yo creo que ya igual no me sorprenden tanto con las preguntas porque me han preguntado un poco de todo, pero si has acabado preguntando a otros expertos sí que te han sorprendido con las preguntas incluso tú has tenido que, o sea, que siempre has constatado que siempre se aprende Siempre se aprende, absolutamente sí. Muy bien, pues eh, sí que quiero ahora a Pedro también, porque él como organizador del evento y también ha participado, bueno, ha participado un poco a todos los niveles en la y la barra de expertos me ha dicho, Yolanda, me ha encantado la barra de expertos, o sea, él ha ido también en primera persona, cuando de decidimos integrar al evento el, el tema de la barra de expertos, o sea, quisimos en las Workcamps y bueno por aquí se está preparando la, la, la WordCamp eh, Europa, que será el próximo mes. Eh, obviamente en esos eventos, am, que son más multinivel, en diferentes salas se están haciendo cosas a la vez, eh, ponencias, barra de expertos, etcétera. Pero aquí para que pudierais disfrutar de ponencias y la barra de expertos sin perderos una cosa u otra, pues intentamos ahí equilibrar un poco el programa cuando no las mil veces que nos hemos reunido para sacar esto adelante y dijimos vamos a apostar por una barra de expertos este año en, en el evento y cuando ha acabado me ha dicho me ha encantado la experiencia o sea. es verdad es que me ha encantado porque además he tenido la suerte que estaba entre media entre Bernat y, y, y Mariano sabes y bueno al final los tres como que si se quedaba uno libre se involucraba en la conversación del otro no y entonces era fantástico porque estábamos tres ahí dando eh, nuestras versiones apoyándonos los unos a otros o eh, lo que él decía no estábamos preguntando cosas y contestando es verdad que la gente se acerca tímidamente no pero cuando al final es, están ahí y, y ven que, que lo recibes bien y que le estás dando información porque le entra como vergüenza no es que te voy a preguntar una tontería eh, una tontería a lo mejor a ti te puede parecer un, una tontería pero pero para ti es importante, entonces yo creo que situaciones como estas son las ideales, como decía sí. también Bernad, oye, tienes aquí delante una de las personas que trabaja en soporte técnico y en desarrollo de UOPML, por ejemplo, oye, qué mejor oportunidad que este que hacerle cualquier pregunta para, para resolver tus dudas, ¿no? igualmente pues pues eso por pues cualquier tipo de pregunta cualquier idea Vamos, a mí me ha parecido no había vivido una barra de expertos así y la verdad que me ha parecido estupenda fantástico de verdad bueno, pues yo bien. creo que me he acertado pues, pues, yo creo yo creo que, que también perfectamente porque creo que la gente ha estado como consultando y preguntando y si no decirlo vosotros mismos o sea habéis considerado que la barra de expertos o sea ha venido bien o ha os ha gustado que se integrara en el programa también queremos conocer vuestro feedback también para saber un poco cómo van las cosas eh, ahora de las ponencias que tenemos previstas, tenemos dos ponencias, una es muy interesante que viene ahora la siguiente, todas lo son, pero es el tema de la accesibilidad web, algo que descuidamos mucho, o sea, ¿vas a, vas a darles, coge si quieres el micro, vas a darles un tirón de orejas, nos vas a dar un tirón de orejas a todos porque no cumplimos eso de la accesibilidad web eh, sí, pero ahí también me incluyo yo porque es un tema que muchas veces lo olvidamos, lo considero muy importante porque Internet ha mejorado mucho la vida de las personas y también debería hacerlo con las personas discapacitadas. Uh -huh. O sea que ahora todo es pendiente de todo lo que nos va a contar, porque si entre todos ponemos un poquito más, seguramente haciendo más adaptadas, esa, más accesibles... ¿Puedo, esa, ¿puedo, esa ¿puedo añadir web? una cosa? Claro. Que cuando cuidas la accesibilidad, eh, mejora tu SEO. Ah, pues mira, me ha puesto ahí la pregunta me ha dicho, mejora tu SEO porque claro, ¿cómo se le ocurre a Fernando Muñoz, por ejemplo, cuando la ponencia de decir, yo el SEO en verdes es ni SEO avanzado, ni SEO normal, ni eso que la ponencia se fuera construyendo durante todo este tiempo a través de ese hashtag, ¿no? de pregunta al señor Muñoz, o sea, que esto era como lidiar, ¿cómo surgió eso de, yo, esas preguntas, de ese turno de 10 minutos, 15 lo integro antes, avanzo desde que se lanzó el evento entonces, que ¿cómo se ocurre eso de pregunta al señor señor Muñoz tengo la suerte de que me, me invitan a, a bastantes charlas y siempre me da la impresión que la gente se queda con ganas de preguntar entonces eh, además no te preguntan sobre la charla sino preguntan uh -huh. sobre el sexo de los ángeles siempre que tenga que hablar con SEO ¿no? entonces eh, mmm, cuando estuvimos, estuvimos hablando habéis tenido en las anteriores versiones de, de la Meetup o el Wordpress Day o las WordCamp habéis tenido charlas de SEO uh -huh. Eh, y, y me preguntaron, me dijeron, oye, pues tenemos que hacer algo un poco más avanzado pero es que no existe el SEO avanzado, es decir, o hace SEO o no hace SEO o sea, no, no, no, no, no es, que, póngame usted un cuarto y mitad de SEO pero ya llenaré el, el SEO completo después no, no existe, entonces eh, intentamos dar la vuelta a la, a la charla con, eh, trabajáis con Wordpress y la mayoría de vosotros necesitáis del tráfico que os trae Google, con lo cual lo más fácil es que vosotros con vuestras eh, con vuestras cuitas, con vuestras preguntas, eh, me hicierais a mí la pregunta que yo pudiera eh, contestar. Los que tenía de antes eh, he podido mirar hasta plugins específicos, los que me hagáis a lo largo de, de la charla me va a ser más complicado. Me... No, ¿y esto? ¿Cómo instalo esto para que sea? Pues, pues no lo sé, o sea, si no he instalado uh -huh. nunca el plugin no, no, no lo sé. Y además así eh, viernes a última hora estar escuchándome también uh -huh. tenía narices, con lo cual así lo hacíamos un poquito más un poquito más mmm, dinámico. Uh -huh. Muy bien. Antes, como me preguntaba, tenemos ahí a, también en la esquina al compañero Marcos Quintanilla, también ah. que también coorganizador de, del evento. Pedro ya nos ha dicho cómo ha vivido él toda la barra de expertos. ¿Cómo has vivido tú en general un poco todo, Marcos? Bueno, todo de forma muy cansada. bueno ya. Estoy reventado y casi <risa> deseando que termine, pero... Pero, bien, buena experiencia, el segundo año que repetimos con esto y, y creo que, que es positivo para todos. Como okay. ha dicho antes Bernal, creo que eh, el factor de comunidad eh, es importante en todo esto y creo que vamos construyendo en esa dirección y, y, y bueno, esto creo que es... Eh, el núcleo de todo esto así que bueno, no hay mucho más que decir uh -huh. bueno, ese, ese cansancio lo hacemos extensible, pero porque es muchísimo tiempo preparar un evento como este, os lo podéis imaginar estamos todos así, pero bueno, lo estamos disfrutando y que luego cuando eso dices ya, tan rápido, ha pasado, o sea, tanto tiempo preparándolo, pero eso nos motiva pues, como para seguir y seguir eh, preparando más cosas. Y bueno, pues tenemos aquí a Juan Javier, que él el año pasado estuvo de asistente, este año ha dado un paso más, se ha subido ahí, ha dicho también en dar la ponencia. ¿Cómo se, tiene, tiene micro ahora, gracias Mariano. ¿Cómo los dos puntos de vista, como tú lo puedes ofrecer a la gente que está ahí, quiero que también les animes sí, a bueno, que en las próximas también... ediciones también estén aquí. Entonces sí, tú puedes bueno, contarles. cualquiera que que pueda aportar algo que necesite, bueno, que necesite no, que, que sepa que puede ayudar a alguien, pues siempre es bueno poder, poder aportar. Bueno, yo he, en esta ocasión he estado también aquí arriba, pero también he aprovechado la barra de expertos para preguntar, preguntar cosas. O sea, no, no es solo venir, salir, contar una cosa y ya está. También he conocido a gente que, que la seguía por las redes sociales y... y bueno, he tenido la oportunidad las, artes virtual, de las artes virtualizado de persona, aquí, claro, o sea sí. que eso en estos eventos se prestan mucho a ello sí, sí, sí, y es sí. está bien, pero que bueno, que es animar a la gente que cuando se abre los periodos de ponencias, que, que pierdan el miedo, porque aquí también, o sea, hay mucho, todos tenéis muchas cosas que, que enseñar también, o sea, gente que, que en sus diferentes eh, nichos, ¿vale? En sus diferentes formas puede enseñar. Quiere decir que él. También el paso, o sea que el año pasado estuvo de asistente y este año pues lanzó su, su ponencia cuando estaba abierto el periodo sí. y es animar un poco Por también consejera. que se... Por sí, consejera. sí, claro, pedimos que dos o tres que se, que se pidan, ¿vale? Pero luego se selecciona uno y se forma con el programa entre ellos. No, ahora... Ah, vale, perdón. Ah, no, sí. Que quería decir una cosa. ah vale, sí, es que yo te, te tenía reservada también ahora, pero claro, ahora venga. No, es rápido, ¿vale? No, no, sí, no te preocupes. Que... Que me gustaría deciros que, que los eventos de comunidad, ya sea una WordCamp, ya sea una Meetup, ya sea el, el WordPress Day, lo que sea, que la idea es que aprendamos todos. Todos aquí aprendemos cada día que venimos y, y la idea es ayudarnos y ayudar a los demás y aprender... Y ese es el concepto, y esa es la idea que se os tiene que quedar. No tengáis nunca vergüenza de preguntar nada. Yo aprendo todos los días cosas nuevas, yo aprendo de ellos, yo aprendo de vosotros. Hoy, por ejemplo, en la barra de expertos una chica me ha preguntado una duda y la hemos, y la hemos descubierto juntas. Y entonces lo que quiero decir es que da igual tu nivel, que no te preocupes, que si piensas que sabes muy poco, o si sabes medio, o si sabes más, o que no tengas vergüenza, que aquí estamos todos para ayudarnos... ...y que aprendiendo juntos se aprende más rápido... ...así que eso... Sobre. Bueno, no, pues ya, ya que tienes el micro, que ya que te iba a lanzar... ...que hay un... ...hay un evento muy, muy gordo... ...relacionado con WordPress... ...este año se celebra en España... ...estamos hablando de la WordCamp Europa... ...y por favor, o sea, tú que formas parte de la... ...organización local... ...sí, pues... ...bueno, pues... Eh, ...si os interesa WordPress... ...si se, os interesa el mundo de WordPress... ...de seguir aprendiendo WordPress y saber lo último de Wordpress, y da igual el nivel, ahí sí de verdad da igual el nivel. Hay charlas para desarrolladores, hay charlas para diseñadores, hay charlas de nivel usuario, hay charlas de eh, nuevo plugin de nuevos servicios, de lo que sea. So, es un evento de tres días, es la WorkAn Europa, es el tercer año que se celebra y tenemos el grandísimo honor de que se celebra en España este año, en Sevilla. Es el fin de semana del 26 de junio, todavía puedes coger tu entrada, que aquí no quedan muchas, pero son dos días de ponencias y un día de Contributors Day, que es como el día de comunidad. Y los dos días de ponencias pues, son desde por la mañana hasta por la tarde, fiesta incluida, comida incluida, café incluido. Vamos, es una esto es como hoy, pero extendido en dos días, el fin de semana. semana. Es, y, bueno. y es genial, porque somos, vamos a ser prácticamente casi mil personas de gente del mundo entero porque no es solamente, aunque sea WordCamp en Europa, este año, bueno, me, no quiero decir cosas, pero en, viene gente del mundo entero y por por poner un ejemplo a nivel más técnico viene uno de los fundadores de PHP, eh, viene el fundador de Wordpress que siempre es muy guay para saber la nueva línea de las nuevas eh, versiones de Wordpress que trae, etcétera, no sé, es muy muy interesante y es bastante Sevilla, así que nada... Pasado echarle un echar a Workan en Europa 2015 eh, y nada si os compráis los tickets, allí estaremos y, me, y nos veremos uh -huh. todas las charlas todas las charlas son en inglés con traducción simultánea al español es decir que te pones tus cascos y escuchas tu, la charla en español si quieres sin ningún problema lo tienes todo eso solucionado o sea, sí porque está... normalmente son en inglés que es el idioma internacional pero en España sabemos que muchísima gente no, no habla inglés, entonces podía ser un, un handicap, así que se ha puesto traducción simultánea para todas las charlas. Uh -huh. Muy bien. Eh, bueno, desde aquí también quiero mandar ahora un saludo, lo, lo hice a primera hora de la mañana, a Joan Boluda, no ha podido estar aquí, o sea, comunicar, su hijo ha evolucionado bien, que estaba enfermo, nos ha mandado un correo hace un momento, o sea, que un saludo, que no ha podido estar, pero que vamos, que forma parte de, del, del programa oficial que estaba, que estaba así previsto, ¿vale? Y bueno, reservo para Andy, que eso también me gusta. Va, va a lanzar una pregunta seguro. Yo iba a decir una cosa, pero tú me ibas a preguntar algo aparte. Yo iba a decir sí. una cosa que creo que hay gente que no se ha dado cuenta, y lo quiero decir no para los que están aquí, sino para mm. viendo online. Mm. Durante la barra de expertos, mm. al lado de, mm. había un barreño lleno de cervezas. Mm -hmm. Claro. Era pero barra ejemplo, de experto y barra libre. Como toda barra. Y sé que la gente no se ha enterado de eso porque han sobrado muchas. Hombre, mm. no lo digo para que salgáis corriendo, ahora tomadlas, <ríe> que también lo podéis hacer. Lo digo para los que nos están escuchando ah, y no han venido claro. para que sepan que en un evento donde hacemos todo lo que habéis dicho mm. que hacemos, aparte de eso también hacemos, o sea, habéis hablado de networking, habéis mm. hablado de aprender, de compartir, que nos alimentamos, no habéis, decir. No habéis hablado mucho de negocio, que también en estos y eventos se hace negocio. Se hace y hay una mm. palabra que rima con negocio, que es ocio. Mm. Un evento de ocio para hacer negocio. ¿Todo eso junto? ¿Y ahora tú me ibas a preguntar algo? Sí, va muy encaminado lo que te iba a preguntar, porque tú también, para potenciar un evento así, siempre tienes esa iniciativa, o sea, que le pones? Porque tú siempre de, ¿podíais que esto, aquello? O sea, igual que a la gente que animo que se acerquen y que nos comenten, ¿vale? O sea confesión así de la organización estaba previsto pasaros una encuesta de satisfacción no hemos tenido ni tiempo de poderla elaborar, o sea, diréis, es abrir un formulario en Google, o sea, lo pueden corroborar mis compañeros no hemos tenido tiempo, pero por favor, o sea todas esas cosas que habéis visto o sea, las malas, las buenas las regulares, eh, cosas que se os ocurran, por favor, eh, hacernos llegar ese feedback, porque es importante para nosotros también un poco saber en qué punto sobre todo podemos, podemos mejorar, ¿vale? Entonces, esa pregunta un poco por ahí porque sé pues, es el tema de los Eventos que has echado, o sea, tú que has echado en falta, vale, que o sea, te ha gustado, ¿qué no te ha gustado? O sea, como, como tú sabes que yo también organizo algunos eventos. Claro, pues, por eso. En primer lugar, sobre el tema de las encuestas que has dicho, eh, no las he hecho. O sea, ellos no tienen una encuesta. Vale, uh -huh. me parece que así es mejor, porque si todos tenéis una encuesta, y tenéis la obligación entre comillas de responderla. El 95% de esas respuestas no van a ser objetivas porque uh -huh. os, estáis sen eh, sen eh, os sentís cohibidos sin embargo, si alguno de vosotros, a lo mejor cinco personas solo, le va a mandar un email a ella, un tuit o lo que sea, o un tuit ahora y, o sea, y le va a mandar ideas, claro. o sea, esas personas que están mandándote a ti esa información sin tú haberse la pedido antes uh -huh. esa información sí es muy útil y sí que se, y que, y sí que sirve, y tú me estás preguntando a mí qué cosas podría mejorar, qué, qué, qué cosas, se o sea hago la, esa voz extensiva de toda la gente que lo ha estado viviendo aquí o sea, y animamos también a los que nos están siguiendo ahora en streaming, que también nos pueden hacer llegar a través de las redes cosas que ellos han echado en falta, o lo que sea. Pero tú, ¿cómo lo has vivido? ¿Qué cosas? O sea, vale. haznos eh, crítica constructiva. Eh, te, te, te, no te voy a hacer crítica, pero te voy a dar un par de ideas que se me vienen a la mente de pronto. Si me preguntas dentro de una hora, seguramente podría eh, darte una respuesta más elaborada. Ahora mismo, por ejemplo, imagínate un dron por aquí volando por la sala, uy, grabando uy, en vídeo. Aquí emitiendo... tiene que entrar en escena aquel que está ahí al fondo que es el cuarto de un coorganizador que esa es mi es compañero, mi compañero Antonio idea. que oh, con es... el tema del dron, o sea... Lo, lo del dron, yo quería estar allí detrás pero vale, bueno... Tienes el ¿Tienes aquí? Sí, sí, ¿Es sí. buena idea o no? Lo del dron es una idea excelente. ¿Cuándo? ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Eh... Lo del dron se iba a hacer hoy aquí. Sí, ah. por eso te he dicho y que... hemos me... tenido un problema muy sencillito y es que a pesar de que hemos tenido muy buenos patrocinadores que nos han echado una mano, bueno... Pues no ha, no ha llegado el presupuesto, sí para daros lo mejor posible, pero no para ese último extra que era un drone. Pero yo cuento, que alquilarlo, pregunto. No, la idea es un poquito más chula. Vale, y la cuento porque eh, bueno, estamos cuento, en una comunidad. No nos so nadie, eso. Ahora que no se lo nadie. Y los que estáis en casa tampoco, ¿verdad? Cuenta, cuenta, cuenta. Como esto es software libre y es comunidad, las ideas hay que compartirlas ¿vale? ¿Y, y yo os invito a ponerla en práctica porque me encantaría ver eso por ahí en algún evento. Y aquí se iba a hacer. Y queríamos, eh, con unos matices, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Seguro que habéis visto estas luces que hay en los chinos, que tal, que hacen como circulillos y tal. ¿no? Habíamos localizado unos modelos que imitaban una cierta burbujita, como los alba pantallas. Y la idea del dron, hay unos juguetitos que legalmente se puede utilizar aquí. Cuidado si vais a poner en práctica la idea, que no todos los drones se pueden volar en un espacio cerrado. Los que tengan clasificación de juguetes, sí. Y queríamos convertir esta sala del lab... En una enorme pecera, donde estuvieran por encima vuestra, volando, un vuelo muy suavito, una serie de peces, tiburones y hay varios modelos, y toda la sala a base de luces convertida en una pecera. Pero con cámara, ¿cada pez sí. tendría una cámara? Y cada pez no, pero al menos ¿Tendría? dos peces ¿Tendría? sí, <risa> alguna pequeña cámara que Hannah Oton ya tenía algún modelo localizado y para la ponerlo la detrás en y la podía pinchar en directo, con lo que podía ver arriba y bueno... Se ha quedado en el tintero, a mí me encantaría que alguien recogiera la idea y la hiciera y si nadie la toma, yo prometo intentarlo el año y que si viene. si alguien tiene mal. un dron porque él se lo ha comprado y lo tiene en casa, es su juguete pero le apetece sacarlo de paseo porque claro. se lo traiga <risa> y en fin, lo Que, que no lo, lo cuente, que no lo diga no claro, claro, informe. Claro. Sí, uh -huh. Esto va de eso, de compartir cosas, de traer tu juguete o sea, el, el, el consolador no te lo traigas oye, pero si tienes un dron, pues te lo traes y lo enseñas a todos. ¿no? Bueno, entonces el dron era una cosa que vas a decir y que fíjate, sí, o sea, es que parece que lea de... la mente pero es que ha sido así sí, que... que, que por si Otra día que ver. se me ocurre que la vi estuve invitado en un congreso en la manga del menor que se llama de Beach uh -huh. y allí había una barra de uh -huh. Gin tonics A ver, perdona, la barra de Gin tonics ahora a cuenta de cada uno. Ahora Estaba la allí. fiesta no la fiesta no acaba ahora cuando acabemos las ponencias que no ya continuamos un rato lo que viene después. De exacto, exacto, o sea que fiesta con Exacto. Esa será otra de las cosas que la gente que nos está siguiendo en vídeo no podrá saber. Y la tercera idea que te doy es que eh, si hay ocho ponentes que están hablando de ocho temas serios que haya una persona que haga una ponencia que esté hablando de algo que no sea para nada serio, llamémosle eh, monologuista, uh -huh. que suelte un rollo de 10 minutos relacionado uh -huh. con la temática y que… El año pasado, ¿lo? El año pasado. Otra cosa que teníamos prevista. <risa> vale, ya, a mí me gustaría eh, hacer yo para la siguiente vez el Recuerdo el que tú te pero, pero, pero tengo el problema de que lo importante no es interpretarlo. Entiendo yo que lo difícil es escribir un guión coherente. Entonces, uh -huh. si alguien quiere escribir un guión coherente y me lo quiere mandar y luego le saco yo y entre los dos, no sé, y sabes oh. que hay, hay gente que, que, que se le da bien hacer los monólogos? Tenías uh -huh. que haber estado ayer yeah. en la quedada que tuvimos, eh, no, sí, pero porque es que, se pero es empezó que... hablando de Wordpress… Y acabamos hablando de, de extraterrestres. Ah, o sea, total, pero es que parece que has estado camuflado, No ya te digo este año, sino el año anterior, en todas las reuniones semanales que hacemos vía Hangout, porque cada uno estamos en una punta de España ver, también. No, no quiero... Todo lo de la organización, porque o sea, tema drones, tema monologuistas, o sea, parece que has estado camuflado en todas las reuniones semanales que te mantenemos. O sea, no quiero Pedro, darte Marcos miedo, se me están poniendo no, los vellitos no, no. de puntas, pero sí he estado ahí camuflado. <ríe> Bueno, pues oye, ah. haberte pronunciado, o sea, porque me voy a. O sea, eh, o sea que, que eras tú esas interferencias y todo. Sí, pero bueno. es que la clonación humana está penalizada por la ley. No, oye, pero que las es reuniones son ese. virtuales, que cada uno estamos en una punta. O sea, que allí está ahora en Madrid, que está en Marbella, que mi compañero está en Fungirole, que yo estoy en Valencia. Vale. Quiero decir, que es que no son bien. físicas, todas las semanas no podríamos reunir físicamente. Sí, sí, yo. Ideas. <risa> o sea, que me ideas con Que me parece, que me parece bien. muy bien. Y todas esas ideas que queréis lanzar, por favor, o sea, os acercáis a nosotros un mes o sea, un hashtag y tal y bueno, como quedan todavía dos ponencias no voy a alargar ya mucho más la cosa pero sí que quiero ahora, en este momento en el que estamos aquí todos que se acerquen, por favor y sé que les da mucha vergüenza a los voluntarios del staff que nos han estado ayudando que sin ellos no sería posible poder llevar todo esto o sea que Marimar Millán, por favor Carlos Ruiz, Teresa Saez Manu Caro, por favor os pido en este momento que vengáis aquí Ellos son el staff, ¿vale? Los cuatro que nos han estado ayudando. Sin ellos, obviamente, no podría ser posible tampoco, porque, o sea, intentamos tener, o sea, llegar a donde no se llega, pero, obviamente, sin ellos, o sea, que. Chicos, muchísimas gracias. ¿Quién toma la palabra? A decirnos algo, o sea... ¿Cómo lo habéis vivido vosotros como staff? Todos los preparativos, o sea, que llevamos desde ayer, de hoy, que... ¿Qué? Cuidado, que es un infiltrado de PrestaShop. Comentan por aquí. La, la gracia sí. a vosotros, ¿no?, por confiar en nosotros. Nada, gracias a ellos por confiar en, en nosotros, en nuestras no. capacidades. No, no, no. Sobrada, sobradamente demostradas, porque vamos, que nos echáis una mano en todo, en no una mano, pues, sino que hacéis posible esto. experto, todo. O sea que mucho, muchas gracias a ellos, digo que toda, mucha parte del mecanismo este que se ha podido poner en marcha, o sea, ha sido gracias a los cuatro, o sea, que quería que salieran en este momento tan especial también. Obviamente, le he hecho salir antes a la entrega de premio, allí lo tenemos camuflado, acércate si okay, quieres. El que, fotógrafo. El el fotógrafo -que. oficial que nos ha hecho todo el reportaje de fotos -que. que luego disfrutaremos, así es que, por favor, ¿vale? Y ahora sería, sería el momento, Antonio, y no en el S, sino que el aplauso final y ya estás sentado en el S, que pudieras mover la cámara, que vieran a la gente que todavía está aquí acompañándonos, porque sin duda... De toda la gente que hemos dicho a todos los niveles y patrocinadores que también están aquí sentados, sin ellos sí que de verdad que tampoco sería posible, porque si no viniera gente a compartir con nosotros, a estar aquí, no sería posible. Así que me gustaría que hicieras una pano porque le vamos a ofrecer un aplauso a todos ellos.